el lugar de señor Fernández Reina Oye ¿qué, fue? ¿Qué es lo que le ha pasado? Esta, esta gente después que se pone en retiro como que se envejece, parece que hay poder que lo... sí, sí, no es por nada, No, yo soy un hombre muy respetuoso pero es verdad que parecen tres macos Dios santo, ellos van a... Ref... Eh, eh, lo que ellos están diciendo aquí, estos militares retirados es que si Leonel no gana, ellos van a armar un lío y que los militares retirados son los que van a estar defendiendo las mesas de Leonel Fernández. Bueno, parece que Leonel Fernández, que es un hombre muy inteligente que conoce a Danilo y conoce su PLD, tiene temor de que le vayan a hacer fraude. Y como Danilo está yendo a todas las inauguraciones, a todas las actividades del Penco para que no meta la pata, parece ser que como ya se ha suavizado lo de la Junta, él tiene temor de que lo que le hicieron en las primarias internas, que él dice, no es como dice Emanuel Esquia Guerrero, que lo ayudaron y que le prestaron botitos. No, no, no, no. Ahora están diciendo que el fraude que le aplicaron a nivel del software y el algoritmo famoso es cierto y que por eso ahora, después de tanto tiempo, están haciendo la famosa auditoría forense, y que han contratado a una compañía para hacerlo. Parece ser que la campaña electoral va a partir de enero, de enero a recrudecerse y que pudieran haber problemas en las próximas elecciones y que pudieran tener un matiz violento. Lo que habría que preguntarse es si realmente la división del PLD afectó a ese partido como tal y si Leonel Fernández Reina solamente aceleró la creación del de FP o la Fuerza del Pueblo con motivo electoral o si solamente o sea una campaña para yo posicionarme electoralmente y producir un momento electoral o para la creación de un partido como lo hizo vos porque es probable que él esté imitando al profesor Juan Bosch. Recuerden que el profesor Juan Bosch eh, se disgusta, funda junto con Ángel Miolán y otros notables en Cuba en 1939 al PLD, y entonces él decide, eh, producto de divisiones y de diferencias que tenía con su líder en ese momento, y los conflictos internos que se habían experimentado José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco y compañía pues él entendió todo esto y decidió en 1973 formar el PLD fíjense que le, le toma muchísimo tiempo incluso la primera participación del PLD solamente saca 18 mil votos claro, las circunstancias son diferentes pero aquellos que han salido de los partidos con pretensiones de dividirse en un partido principal como hizo Jacobo Marruta con el PRD y, y, su, y su partido revolucionario independiente, PRI, que después más varios, bueno, eso pasó por una historia, tampoco puede llegar al poder como lo hace Álvarez Bogar cuando sale, como lo hace José Augusto Lora, cuando sale del lado del Partido Reformista y de Balaguer y forma El Mida, el partido que tenía un toro, que es el que imita a Atuay de Can, como hace el mismo Atuay de Can, y forma el toro para el fenómeno antireleccionista, para que Hipólito no se religiera. Y todos fueron experiencia negativa ninguno pudo ganar. Pero ahora hay una circunstancia diferente, porque Leonel sale producto de la denuncia de un fraude, y aunque muchos dicen, ah, pero mira, Félix Bautista está ahí, Rafael Vargas está ahí, y ha dicho que va a trabajar por Gonzalo, no, eso es mentira, esas son gente de Leonel, y los que están ahí que son de Leonel, son de Leonel. Ellos lo que están esperando es que pasen las elecciones congresuales del 16 de febrero para ellos estar colocados en el Congreso, en los ayuntamientos, y entonces ellos hacer desde ahí su oposición, como le hicieron a Danilo con el tema de los 26 diputados, en cuanto para que no hiciera su famosa eh, constitución a la medida la modificara, quitar el 20 transitorio se reeligiera y fuera él el candidato si Danilo fuese el candidato sería imposible ganarle por la marrulla, el poder, el dinero el manejo de los recursos si hubiesen elegido otro candidato incluso el PLD con todo y lo que, miren, miren que va a parecer contradictorio, el PLD con todo y lo que ustedes ven, ganaría en primera vuelta no están posicionados por encima de Luis Abinader, porque eligió un mal candidato quiso elegir al más manejable y en vez de elegir un penco de candidato ha elegido no quiero ofender pero ha elegido un mal candidato fíjense que a partir de ahora miren, las cantinfladas están contempladas en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ustedes lo sabían ahora van a incluir las consaladas si no fuese así hace tiempo que aquí no se estaría hablando de que de segunda vuelta y le voy a decir algo yo no creo que haya segunda vuelta no creo que haya segunda vuelta y aunque el PLD está dando números el PLD es Danilo con Sigma 2 como lo vimos ayer que está por encima, Gonzalo eso no se lo creen ni, ni lo que hicieron esa encuesta, lo que le pagaron para hacerla porque el PLD está por su peor momento producto de denuncia de fraude, de una división el PEN cometiendo la pata cada vez que habla han formado círculos de oración y centros de oración ¿Usted sabía? cada vez que Gonzalo va a hablar, prenden como 800 velas y hacen novelas, usted lo ve a todos ellos los miembros del comité, Dios mío que no se equivoque que no se, y que va porque es que tiene falencias mentales que no le permiten coordinar una idea. Pero este país está sorprendente que, quién sabe, podría ganar. Pero lo que yo veo, fruto del análisis que hago, es. Y analicé las encuestas. Las tres encuestas que han salido, ¿ustedes saben qué es lo que dicen? Todas dan a Luis Abinader en el primer lugar. Una le dan 40 y, una le dan 42, otra le dan 45 de esas tres. Si usted saca un promedio, él tiene, y otra 49 incluso, son cuatro. Si usted saca un promedio, el promedio es 45, o sea, él está creciendo. Y es como las tendencias en las votaciones. Y el penco cada vez que mete la pata bajando. Como yo lo entiendo, solo podría ganar si es producto de un fraude electoral. Hoy, si fueran hoy las elecciones, si se celebraran ahora las elecciones... Ahora bien, el fenómeno electoral es cambiante. Y el dominicano ha demostrado que es cambiante, que si le dan papa, que si le dan eh, bono gas, bono, luz, bono, qué sé yo cuánto, estufa, ¿qué más? Cilindro de gas, pica pollo, saquito y cosas de esas, el pueblo dominicano cambia su voluntad. A mí me ha sorprendido esto. Pero. Si usted toma, desde el punto de vista estadístico, matemático, técnico... ...una persona que tiene, desde que salió a la candidatura Luis Abinader... ...arriba, subiendo, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba... ...el fenómeno de Leonel Fernández es innegable, no lo puede negar eso... ...aunque él no vaya a ganar, pero puede hacer mucho daño ahí... ...esta Sigma 2 le dio un 8... Denle algo, súbanle algo más. Yo no creo que tenga tampoco. Súbanle algo más. Aunque las encuestas han demostrado aquí que todas mienten. Y que todas son pagas. Y que cuando se comienzan a hacer temprano como ahora, son pagas para vender percepción. Créela que hagan faltando un mes. Y en esa encuesta es importante, una sola ha acertado. Es la que estoy esperando. Cuando esa salga, yo le voy a decir a ustedes cómo van las cosas.